Ya se ha celebrado en, en nuestra ciudad un congreso que yo creo que ha sido muy interesante sobre, sobre obesidad. Eh, se ha hablado bueno, pues de la importancia del ejercicio físico, se ha hablado también de la, de la preocupación por la obesidad infantil, se ha hablado de... Bueno, pues, eh, ha sido un debate interesante porque hay muchos retos y muchos avances científicos. Yo creo que es muy bueno que haya este tipo de debates y de congresos y que además se celebren aquí en nuestra ciudad porque eh, pone de manifiesto que nos preocupa nuestra salud, creo que a todos nosotros afortunadamente nos preocupa eh, nuestra alimentación, nos preocupa estar bien, nos interesa estar bien, nos interesa que nuestra familia esté bien, creo que además la, la alimentación, el llevar una dieta coherente nos ayuda no solamente a estar bien físicamente sino también mentalmente. Es muy interesante eh, la relación que existe entre los alimentos y entre, bueno, pues nuestra vida cotidiana nos puede ayudar también a gestionar el estrés. Yo creo que cada una de las personas que está aquí lo sabe y yo creo que eh, siempre es muy interesante escuchar a una experta como Amil López Vieite. Eh, Amil es eh, doctora en farmacia, es nutricionista, es una persona que comunica muy bien, es una persona amena, agradable dulce y sobre todo es muy estudiosa, es muy estudiosa, es muy disciplinada y todo eh, para llegar a cuanta más gente mejor, no solamente se trata de, de informar, no solamente se trata de poner los puntos sobre las sillas, sobre los problemas que, te, que tenemos actualmente en cuanto a nutrición y alimentación, se trata de que nos llegue y eso a mí afortunadamente lo hace, lo hace muy bien, nos ayuda y mucho a, a llevar una vida un poquito más, más agradable que además nos va a ayudar a prevenir enfermedades como luego veremos es autora de varios libros como la dieta coherente cómo vivir más y mejor dieta coherente un nuevo yo en dos semanas es posible y activa tu metabolismo en la dieta con la dieta coherente ahora eh, tu última dieta no sé si esto de la última dieta es como la dieta definitiva ya nos contará en la charla de hoy vamos a hablar de algo también que es muy interesante para ello a mí se va a ayudar también de bueno pues de, de soporte visual y es como bien dice, personalizar la dieta en función de los genes. Eh, yo les voy a pedir que estén muy atentos porque les va a sorprender y les va a ayudar. Seguramente una vez termine la charla tendrán muchas dudas, ella es muy amable va a contestar a, a todas ellas, por supuesto. Y van a ver eh, quizás de otra manera eh, cómo se alimentan, cómo es uno, porque yo creo que es muy importante también conocerse, quizás sabiendo... Eh, identificar esos genes que pueden ser factores desencadenantes de sobrepeso, de envejecimiento, de qué manera se pueden analizar el estar preparado. Pero yo no me voy a enrollar más porque aquí la protagonista es a mí, así que a mí yo pido un aplauso para ella, por supuesto. Porque... adelante Gracias a todos por acompañarnos, a aceptar la invitación del Club Faro, eh, gracias a Raquel por esta presentación tan cariñosa y espero estar a la altura de las expectativas. Hoy traemos un tema bastante novedoso que hace unos años se pues, eh, podría considerar hasta ciencia ficción, predecir eh, el efecto de un determinado plan de dieta, de ejercicio en función de nuestros genes. Hoy existen herramientas, se está trabajando mucho en este ámbito y vamos a ver un poquito las bases genéticas, que puede ser un poquito más técnico, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla que se pueda, para luego ver todo el potencial que tiene esta rama de la medicina para ayudarnos a mejorar nuestra composición corporal, prevenir enfermedades y, a fin de cuentas, pues tener mejor calidad de vida y vivir más años con mucha salud. Empezamos un poquito con una introducción básica de genética. Los humanos somos idénticos al 99,9%. Los 35.000 genes que se han descubierto que tenemos en nuestra especie humana, existen variaciones. Se denomina genotipo al conjunto de genes y esas variaciones que están presentes en un organismo. Pero luego hay otro concepto que es el fenotipo, es la expresión de esos genes en función de nuestro estilo de vida. Es muy importante ser responsables, eh, adquirir un estilo de vida para contrarrestar esta tendencia genética que tenemos porque somos responsables de que la siguiente generación se pues, exprese más riesgo de tener obesidad, diabetes, cáncer, como podremos ir viendo a lo largo de la charla. Dentro de genética también es muy importante eh, introducir el término mutación que es cualquier secuencia que se altera en el ADN. En un gen se afecta, pues eh, le falta un trocito, o se altera la secuencia de nucleótidos, o se combina de cierta manera generando polimorfismos. Polimorfismo es cualquier forma, muchas formas, según eh, etimológicamente, de un gen. Entonces, eh, se ha descubierto a día de hoy mil mutaciones responsables de enfermedades. Y existen enfermedades que dependen de solo un gen y otras enfermedades, como la obesidad, que es lo que hoy nos eh, ocupa, que son poligénicas. Quiere decir que dependen de la expresión y de cómo se actúa eh, en, a nivel metabólico la expresión de los distintos genes que tenemos. Entonces, enfermedades monogénicas, pues por ejemplo la enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, la hipercolesterolemia, la fenilcetonuria, la galactosemia, que son enfermedades congénitas del metabolismo. Poligénicas o multifactoriales, ya lo dice la propia palabra, poligénicas. Hay varios genes implicados en que se materialice ese riesgo genético que tenemos, como veremos en función de nuestro estilo de vida. La obesidad, la diabetes, el cáncer, las cardiovasculares, eh, las hiperlipidemias que no son genéticas, eh, osteoporosis, todas las enfermedades autoinmunes degenerativas, todos nacemos con una predisposición genética heredada, pero somos responsables de cuidarnos o contrarrestar esa predisposición genética en función de nuestro estilo de vida, como iremos viendo. Decimos que esto parece ciencia ficción, pero ya Hipócrates en el siglo Cuarto antes de Cristo, pues ya apuntaba que el alimento podría ser nuestra medicina. Galeno en el siglo II antes de Cristo hablaba que los individuos heredaban respuestas únicas a los alimentos. Quería decir pues que en una misma familia mejor tenían más tendencia ante la misma dieta a engordar que otra misma familia que tenía una predisposición a metabolizar mejor pues los alimentos procedentes de pues una dieta más rica en grasa o más rica en hidratos de carbono. Mendel ya en el siglo XIX descubrió que los genes interaccionaban entre sí y que había distintas variaciones y empezó a introducir pues esta disciplina que es la genética. Y ya en el siglo XX se descubrió que la dieta influía en cada individuo de forma diferente. Quiere decir que, como veremos, eh, los genes hacen que metabolicemos mejor ciertos alimentos pero también una determinada dieta hacen que nuestros genes se expresen hacia un fenotipo de riesgo de enfermedad o no, o sea, es una relación bidireccional y es muy importante eh, comprenderla para eh, predecir pues, eh, si el riesgo que tenemos de enfermar o de engordar eh, se va a materializar o no en función de nuestra alimentación. En el siglo XX también ya se empezó a afinar un poquito más y ya se veía que cada individuo tenía una respuesta hormonal o metabólica y se empezó a hablar ya del fenotipo, del ambioma, que son términos que indican influencia del medio ambiente en la expresión de nuestros genes. Hoy en día ya se habla de ciencias ómicas en su conjunto, que son todas las que acaban en genómica, transcritómica, proteómica, metabolómica... Entonces, para que sea una definición muy sencillita, nutrigenética predice la respuesta de la dieta en función de nuestro background genético, de nuestro haplotipo. Nutrigenómica, que hace al revés, hace que los efectos de la dieta se materialicen en la expresión o no de ciertos genes. Y luego tenemos ya, para rizar el rizo, la transcriptómica, que actúa a nivel de mediadores eh, más diminutos, la proteómica, que estudia las proteínas que se expresan en función de esos genes, o la metabolómica, que estudia ya las reacciones ínfimas con metabolitos, con esas moléculas químicas que hacen que nuestro metabolismo pues, sea más eficiente o no, que tengamos mayor sensibilidad a la insulina, que tengamos más tendencia de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, o eh, más apetito por dulce como iremos viendo. Entonces aquí un poquito en este cuadro lo que queremos expresar es que es una reacción bidireccional. Por un lado los genes como pueden ver a través de la nutrición molecular hace que aprovechemos más o menos ciertos nutrientes, que eh, podamos extraer más kilocalorías de un plato de pasta en función de nuestros genes, pero a, a su vez Ciertas dietas, eh, según eh, nuestro eh, aplotipo, según nuestro eh, tipo de, de genética, nos van a sentar mejor a unas personas que a otras. O sea, es una eh, relación bidireccional y esta influencia es interesante que la tengamos en cuenta porque la obesidad, como veíamos, es una enfermedad poligénica muy compleja. Eh, no simplemente es la tendencia genética, que es un 40 un 70% como mucho, tenemos entre un 30 y un 60% de variables ambientales, de estilo de vida. Y además pues de nuestra genética también están pues, factores emocionales. Hay gente que es eh, más sensible a comer por temas emocionales eh, que otra o incluso hay personas que tienen pues, más sensibilidad al sabor dulce o al sabor amargo y hace que consuman menos vegetales, por ejemplo, por ese sabor amargo, que consuman menos cafeína, como iremos viendo, o que tengan más dependencia de, de ese sabor dulce como compensación eh, emocional. Ya centrándonos en la obesidad, eh, se han descubierto en, en un estudio en el año 2015 entre 150.000 personas, 56 polimorfismos, variantes asociados simplemente al índice de masa corporal, que sabemos que es eh, los kilos partido la altura en metros al cuadrado. Entonces, eh, la variante genética, el gen más estudiado es el FTO, que afecta a uno de cada tres personas. El 30% de la población tiene copias defectuosas de este gen. Este gen que se expresa en el núcleo arcuato, en el hipotálamo, regula cómo aprovechamos eh, las kilocalorías de los alimentos y cuánto apetito sentimos en nuestras cinco comidas. Quiere decir que estas personas que tienen una copia defectuosa de media tienen 4 kilos más de peso y 6 centímetros más de cintura, o sea que es una relación bastante significativa y tienen una mayor ingesta calórica de media y sienten menos saciedad que otras personas. Entonces están, eh, compiten en, en menores eh, posibilidades que otras personas para hacer frente pues, a la, al apetito emocional, al estrés, a, a las comidas sociales, porque van a tener más dependencia por, por sabor dulce. Y también se ha visto que estas personas, una de cada tres, suelen tener más resistencia a la insulina, que es eh, la antesala de la diabetes, o sea, tener resistencia a la insulina hace que nuestro cuerpo metabolice peor los hidratos de carbono y entonces tenemos más tendencia a tener diabetes, obesidad, síndrome metabólico y patologías inflamatorias. Eh, que, mmm, yo su suelo decir a los pacientes que todas las patologías de la civilización moderna tienen una base de inflamación, salvo los traumatismos y los suicidios. Y si nos ponemos en, en el escenario de que pues, un suicidio a lo mejor tiene una antesala de una enfermedad eh, pues depresiva previa, pues también a nivel de enfermedad neurológica también hay una inflamación, o sea que podemos decir que prácticamente todas las patologías de la civilización moderna tienen una base inflamatoria, las autoinmunes, eh, las degenerativas, las itis, tendinitis, gastritis, gingivitis, colesterol, cardiovasculares, diabetes, todas las patologías y podemos mejorarlas con una alimentación equilibrada como iremos viendo. Bueno, esta es un poquito la introducción así más áspera de genética. Espero que se hayan comprendido un poquito los consejos básicos. Lo realmente interesante es, por un lado, saber nuestra predisposición genética, pero sobre todo, qué margen de maniobra tenemos. No. Que aquí es donde entra la epigenética, más allá de los genes. Tenemos eh, epi más allá y, y genética. Quiere decirse que, como vimos, la expresión de los genes puede ser modulable con nuestro estilo de vida y esos cambios, aunque se van a, a transmitir a nuestra descendencia, pueden ser reversibles. Entonces es muy importante saber cómo hacerlo. A nivel de la obesidad, es interesante mmm, detectar, y hay muchos grupos de investigación, cuáles son esos mecanismos que hacen que los genes se expresen o no se expresen. Y abre una ventana terapéutica a esas personas con una predisposición familiar fuerte pues a diabetes, a colesterol, a obesidad, para que cambien los eh, estilos de vida, sus hábitos dietéticos, de ejercicio, de forma eficiente, porque no todas las dietas le van bien a, a todas las personas. Entonces, orientar los esfuerzos terapéuticos a que ese cambio lo hagan de forma productiva. Aquí eh, se abren varias eh, acciones que se están trabajando a nivel de dianas terapéuticas para fármacos, para la obesidad, la diabetes, como decimos. Quiero que se quede con el término metilación, porque es el mecanismo molecular un poquito que se está estudiando más y que tiene más eh, implicaciones, como luego veremos también a nivel de hábitos dietéticos, eh, por ejemplo, comer después de las 3 de la tarde o cenar de la, después de las 10 de la noche, favorece estas metilaciones, favorece que nuestros genes se expresen hacia un fenotipo de obesidad. Eh, de hecho se está hablando que el horario italiano, que es que comer pues, sobre las 12, 12 y media y cenar no más tarde de las 9 de la noche, es el horario eh, que a nivel del fenotipo, del efecto del ambiente, del estilo de vida, es más favorable para predecir enfermedades inflamatorias y la obesidad. Los factores ambientales más potentes, volvemos a decir los de, los de siempre, dieta, ejercicio toxinas, tabaco, alcohol, estrés, calidad de sueño... Eh, no se le da muchas veces la importancia que tiene eh, descansar bien 7-8 horas y que sea un sueño reparador a nivel de salud. Y se está viendo que hace que eh, se expresen genes eh, de enfermedad. Entonces es muy importante volver a resaltar lo que es eh, dieta, ejercicio sano, calidad de sueño, exposición a contaminantes, químicos, físicos, y hoy en día, por desgracia, por pues las ciudades cada vez están eh, con mayor índice de contaminación, y también microorganismos, infecciones por virus, bacterias, eh, alergias, cada vez estamos en entornos más alergénicos, están dando más alergias intolerancias alimentarias que nunca y reacciones de hipersensibilidad. Pero también los fármacos, eh, el exceso de tratamientos farmacológicos y muchas veces pues, aquí en España somos un poco laxos a la hora de automedicarnos y, y no le tenemos el respeto que debiéramos, también hace que se modifique nuestra microbiota, lo que antes llamábamos flora intestinal, y que se modifique la expresión de nuestros genes. Entonces, es importante, pues, eh, consulte a su médico y su farmacéutico, no abusar, pues, muchas veces del ibuprofeno, del omeprazol, porque tendemos a pensar que es inocuo y para nada. Eh, se está viendo que la microbiota, la flora intestinal, es importantísima tenerla activa y muchas veces eh, la toma de antibióticos o de fármacos eh, la, la altera y hace que nuestra salud, pues, ese, eh, padezca las consecuencias. Y además de los fármacos, también las intervenciones quirúrgicas o una quemadura, todo lo que es una agresión fuerte para el organismo, toda acción tiene una reacción y necesitamos pues, eh, que se compense y muchas veces pues perdemos eh, esa capacidad que tenemos innata de niños para regenerar esas mutaciones, que todos pasamos por varios cánceres, entre comillas, a lo largo de, de nuestra vida, pero el cuerpo es eh, sabio y tiene herramientas para reparar esas mutaciones y no va más. Pero muchas veces, eh, se, con la edad, el estrés, los malos hábitos alimentarios, perdemos esa capacidad de autorregeneración y es cuando pues, el sistema inmune se eh, hace más hiperactivo y mmm, aparece pues, alergias o, o se hace más lento, se hace más ineficiente y no es capaz de reparar y aparece pues, un tumor, por desgracia. Bueno, esto es un esquemita súper sencillo y simplemente eh, lo que quiero que se queden con la idea es que el ADN se enrolla en unas estructuras redondas, unas proteínas que se llaman histonas y eh, pues hay grupos, por ejemplo metilo, que se enganchan a esa estructura del ADN y hacen que eh, se afecte a la cromatina. En vez de estar enrolladitas bien, pues se alargan y entonces este eh, ADN está accesible para los mecanismos del metabolismo y se expresa la proteína que va a codificar ese gen. Pero cuando está enrollado, eh, el ADN es inaccesible y entonces es un gen inactivo. Si es un gen de enfermedad, mejor. Pero si es un gen de salud y no se está expresando, pues podemos tener un problema. Es algo muy sencillo que, como ven, puede acabar pues eso, en enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales, diabetes, cáncer, obesidad, a través de esos factores epigenéticos del medio ambiente. Simplemente es un tema de eh, la, eh, la forma tridimensional que tiene el ADN enrollado en las histonas, pues se afecta por la interacción con estas moléculas. Terminando un poquito esta parte de la exposición, tenemos claro que el ambiente modula la expresión de nuestros genes y que estos cambios en el ADN son heredables, que esto es eh, bastante importante. Pero la ventana terapéutica de esperanza es que también son reversibles. Entonces, vamos a ver cómo podemos eh, nosotros trabajar esta eh, tendencia genética para que no se materialice. Como decíamos, a nivel de, de obesidad, el 40 al 70% del riesgo es genético tenemos una heredabilidad, una susceptibilidad genética, dependiendo de las personas, entre un 40 y un 70%. Pero aún queda una herencia desconocida entre un 30 y un 60%, se cree que es debido y se sabe al tipo de dieta, al ejercicio y a la microbiota. Este ámbito de la microbiota es apasionante, se está hablando muchísimo, ya los probióticos forman parte de nuestro botiquín en casa, pero no todos los probióticos sirven para todas las patologías. Existe una amplísima variedad de cepas eh, que tenemos que saberlas orientar en función de, de cada patología. Entonces, a nivel de estudios que se han publicado y que hay evidencia científica, dietas hiperproteicas y bajas en fibra, por ejemplo, todas estas que están de moda ahora, las dietas Milagro, tipo Duncan, Pronocal, que son proteína pura, eh, se puede adelgazar, claro que adelgazan, pero no a cualquier precio, porque activan el crecimiento de bacterias eh, perjudiciales que generan inflamación. Entonces también, por un lado, favorecen el envejecimiento prematuro, la inflamación y siempre tienen efecto rebote. Luego tenemos eh, dietas ricas en grasas saturadas y bajas en grasas favorables, las insaturadas, que viene siendo el aceite de oliva o los frutos secos, aguacate o el omega-3 también activan eh, esa descompensación de la flora intestinal de la microbiota que favorece procesos inflamatorios. De hecho, eh, a mí este estudio me gustó muchísimo, eh, se publicó en, en Cell Metabolism, que adivinaba predecía eh, la cantidad de glucosa en sangre de un número grande de, de personas en función de su genética y del tipo de microbiota, que eso se analiza en las heces. Eh, hay hoy en día análisis de microbiota que se recogen las heces y te tipifica todas las especies que tienes y en función de eso es capaz de predecir también tu tendencia a enfermar. Ya en el 2013 eh, se descubrió que la dieta a nivel de epigenética más favorable para mejorar nuestra salud era una dieta moderada en, en proteínas, grasa insaturada, que tenemos aquí la mejor, el aceite de oliva, frutos secos, aguacate y enriquecida en omega 3. Eh, el omega 3 es una grasa presente en el pescado azul y en las algas, y aquí en Galicia tenemos más consumo que en otros puntos de España. ¿Cuál es el problema? Que el pescado azul, esa grasa, como lo consumimos cocinado, en cuanto lo sometemos a cierta eh, temperatura, se desnaturaliza, entonces no aprovechamos todas las propiedades del omega-3, por eso nosotros, en nuestras eh, pautas dietéticas, sobre todo cuando hay una patología inflamatoria, enriquecemos la dieta en omega 3. Ya, eh, como decíamos, en el 2013 Cotillar eh, descubrió que este tipo de dietas si y ahora el profesor Alfredo Martínez, de la Universidad de Navarra, es la que promociona eh, sobre todo tratando también de estimular eh, la microbiota, ese equilibrio, esa diversidad que va a hacer que tengamos una mayor salud. De hecho se habla que las familias que tienen mascotas tiene una diversidad de la microbiota más eh, rica, más alta, eh, que las familias que no tienen mascotas y también se eh, eso se viene diciendo desde hace años que muchas veces eh, este tema de autoinmunidad de alergias de, de eh, intolerancias alimentarias de urticarias eh, idiopáticas que no se sabe muy bien la causa es por un exceso de higiene eh, tanto desinfectante utilizamos que también estamos afectando a la microbiota tanto de nuestra piel de nuestras mucosas como la interna pues porque no, no estamos en contacto con, con esa cantidad de bacterias eh, que hacía que nos sistema inmune fuese más competente, como hace años, ahora estamos como peor. Eh, tenemos un sistema inmune menos competente. Otro truco interesante, la actividad física, el ejercicio, de forma eh, moderada y de forma habitual, activa la diversidad de la microbiota. Entonces, hacer ejercicio no solo nos va a ayudar a tener un mejor balance energético, a poder comer un poquito más el fin de semana y disfrutar de la vida social como buenos gallegos, sino además a tener una mejor salud, a que nuestros genes se expresen en el fenotipo que nos interesa de, de salud y nos van a predecir también eh, menos riesgo de enfermedades inflamatorias y también nos rejuvenece al tiempo que como libera endorfinas nos mantiene más relajado, más ten, o sea que eh, yo les invito también pues, a que lleven un estilo de vida activo porque ve que son todos eh, beneficios. En definitiva, todos eh, somos iguales, todos los que estamos en esta sala, el 99,9%, pero tenemos variaciones individuales. Se ha descubierto que ciertas mutaciones favorecen la obesidad y además que la misma comida a Raquel y a mí nos puede sentar diferente. Entonces es interesante saber si nos conviene más consumir una dieta... Eh, alta en proteína, moderada, eh, si la grasa nos va a engordar más que a la media, si el exceso de hidratos de carbono nos puede favorecer una diabetes más que el riesgo medio. Entonces es interesante porque la, los genes no cambian con los años. Es súper interesante introducir ya el término nutrición de precisión hoy en día en las consultas de nutrición ya nos sirve entregar la dieta del cajón de los endocrinos de los nutricionistas de, de hace años como decíamos el futuro está aquí ha llegado para quedarse y es importante utilizar estas herramientas para poder personalizar la dieta de forma eficiente en concreto eh, los test nutrigenéticos han bajado muchísimo ya de, de precio, ya tienen un, una tarifa coste efectiva y es súper sencillo, incluso lo podemos hacer nosotros en casa extrayendo pues como en CSI, pues un poquito de, de, con un hisopo un poquito de saliva y nos va a determinar el riesgo de sobrepeso, intolerancia a ciertos alimentos, respuestas desfavorables a nivel del metabolismo de ciertos nutrientes y el riesgo de padecer ciertas patologías tan interesantes pues como el, la, el colesterol, hipertensión, osteoporosis, que aquí estamos en un déficit de vitamina D en Galicia, y nos va a ayudar a definir, junto con el profesional de la salud que nos acompañe, qué dieta, qué plan de ejercicio eh, va a ser el más interesante. De hecho, en nutrición deportiva lo llevamos eh, haciendo ya años, eh, porque ya también predicen si le va a ir mejor un entrenamiento de resistencia, de fuerza, de potencia, el riesgo que van a tener de lesionarse. Eh, son kits mmm, súper interesantes, que no son determinantes al 100%, pero sí que nos dan un escenario interesantísimo para trabajar de forma eficiente. En concreto, fíjense qué cantidad de datos mmm, que como nutricionista a mí me puede aportar a la hora de personalizar una dieta, pues la predisposición a la obesidad, que ya dijimos que es eh, pues el aumento del IMC o el porcentaje de grasa corporal, sabiendo que la grasa no es solo un enemigo estético, sino que es un predictor de enfermedades inflamatorias. Tener más grasa a nivel de cintura eh, va a predecir pues, más riesgo de todas las citis que comentábamos, pero también enfermedades cardiovasculares, cáncer, alergias, autoinmunes degenerativas que cada vez están aflorando más en, en nuestra sociedad. Y son varios genes que regulan pues, eh, los hábitos alimentarios, el equilibrio energético, el centro del hambre, unas hormonas que están en el tejido graso, que se llaman pues, adiponectinas, que activan el consumo de la grasa por parte del hígado y del músculo. O sea, tener más adiponectina es positivo porque nos hace quemar más, ser más eficientes. La buena noticia es que bajando de peso se activa la adiponectina. Entonces, Sabemos que si perdemos masa grasa también nuestro metabolismo se hace más eficiente, activamos la diponectina. Dificultad para perder peso, si nos da una dificultad alta eh, indica que tenemos que ser más eh, constantes, tenemos que hacer un plan de dieta un poquito más intensivo que una persona que a lo mejor pues, tiene una facilidad mayor. Sensación de saciedad, deseo de comer, eh, esto es muy interesante porque la sensación de saciedad lo entendemos, ¿no? eh, Pues eh, hay gente que necesita comer más cantidad para sentirse a gusto, saciado, eh, con el apetito colmado, pero luego hay gente que eh, tiene un deseo de comer y es capaz de mover Roma con Santiago para alcanzar el alimento que le gusta y comer más de ese alimento es lo que le llaman el esfuerzo para conseguir la respuesta favorita. Entonces, en estas personas es como cuando estás dejando de fumar, que eres capaz de bajar aunque sea al bar de dos manzanas más allá, pues porque te puede el, el mono, pues es lo mismo. Son personas que tienen una mayor eh, necesidad de alcanzar ese objetivo y pueden hacer ese esfuerzo para consumir más de ese alimento que le, que le gusta. Si además se junta, que tiene más en tendencia a picotear dulce, porque tienen eh, ese umbral de dulce, eh, más delicado pues eh, tiene mayor tendencia a pues, a una sobrepeso, una diabetes, igual con el picoteo, el impulso por comer entre horas, la apetencia por grasas, la grasa es el vehículo de los sabores, entonces eh, estas dietas demasiado bajas en grasa no son eficientes porque no calman la saciedad y te hacen, eh, pues en cuanto a, pasan esos momentos de motivación que mantienes estas dietas eh, tan disparatadas o tan hipocalóricas o tan eh, desangeladas, de, yo le llamo de lechuga a pechuga, te pasas al lado oscuro y, y pasas a comer compulsivamente todo lo que no has comido en 15 días, en un mes, de forma descontrolada. Entonces el efecto rebote es, por un lado, eh, bestial y por otro lado la persona se siente muy frustrada porque mm, no consigue su objetivo de, de alcanzar y mantener el peso ideal. Menor consumo de verdura. Este es, es eh, bastante significativo. Aplica solo en mujeres. Entonces, eh, son mujeres que tienen una sensación eh, hacia el sabor amargo muy intensa, entonces hacen que consumen de media menos café y menos verduras, como decíamos antes, las predispone a tener una dieta más obesogénica, porque al comer menos alimentos eh, vegetales, pues eh, consumen la, la dieta, esas calorías en forma de hidratos de carbono muchas veces refinados, pan, pasta, arroz, patatas, en lugar de guarniciones de menor carga glucémica. Y luego, como decíamos, pues los niveles de omega 3, que son predictores de peso, salud, concentración, memoria, ánimo, si tienes tendencia a tenerlos bajos, pues conviene que tomes un suplemento. Si tienes tendencia a tenerlos normal, pues con una dieta rica en pescado azul, intentar comer pues, eh, salmón o sushi para que no sea siempre totalmente cocinado y perder los niveles, pues nos podría llegar. O sea que nos da información muy útil a la hora de suplementarnos o no. Niveles de vitamina B12, vitamina D, tendencia a que te suba el colesterol más que a la, a la media, Aquí siempre hablamos un poco eh, de la importancia a nivel colesterol de evitar consumir demasiados hidratos de carbono. Hoy en día la población normalmente no consume muchas grasas. Ya sabemos que la grasa no es favorable y no solemos consumir mucho frito, no solemos consumir mantequilla, eh, pero sí que muchas veces en Galicia, y lo dicen los cardiólogos, el pan como tiene bastante sal y bastante viciosillo, y, y consumimos mucho pan, somos muy paneros, o cenamos solo fruta, y eso es un predictor de sobrepeso y de, al, de colesterol. Triglicéridos, beneficio de una dieta baja en grasa, beneficio de una dieta baja en hidratos de carbono. Traje una serie de ítems para que se vea la, la cantidad de predictores que tenemos para poder planificar una dieta. Otro término que quería introducir, antes de hablar un poquito del decálogo, cómo nosotros planteamos una dieta coherente para tener una mejor expresión eh, genética y predecir patologías, es la cronobiología, que es también un término bastante reciente. Aquí tenemos eh, un grupo de investigación pionero a nivel mundial en la Universidad de Murcia, la doctora Marta Garaulet, que está eh, trabajando mucho a nivel de definir los ritmos circadianos, las variaciones a lo largo del día de las hormonas, para eh, saber adaptar la ingesta de los alimentos en el momento en que la hormona los metaboliza mejor. El protagonista de nuestra historia es la inflamación y a su vez la insulina, que es la hormona central del metabolismo y tiene picos máximos de acción a las 12 del mediodía. Si comemos como los italianos, entre las 12, 12 y media y como a las 7 de la tarde la insulina ya está muy bajita en actividad, no cenamos más tarde de las 8 y media a 9, estamos eh, ingiriendo esos hidratos de carbono en el momento que la insulina los procesa y los quema, no se eh, almacenan en forma de grasa. ¿Cuál es el problema en España? Que cada vez somos cenadores más tardíos, muchas veces cenamos después de las 10, y por nuestra jornada laboral, normalmente pues, eh, muchas personas comen después de las 3 de la tarde. Sobre todo gente que trabaja jornada continua, funcionarios... Entonces se está viendo que eh, pese a la dieta mediterránea, que tenemos una buenísima calidad de alimentos, eh, estamos perdiendo esa ventaja eh, competitiva que teníamos frente a otras culturas y hoy en día eh, 6 de cada 10 españoles tienen problemas de sobrepeso y obesidad. De hecho, gallegos y asturianos somos los más gordos de España. Entonces, eh, hay que tomar cartas en el asunto porque ya uno de cada tres niños eh, tiene problemas de sobrepeso. Y eso va a hacer que el día de mañana van a ser adultos enfermos, van a disparar los costes sanitarios. Se estima que cada español pagamos en torno a 800 euros al año eh, por costes sanitarios derivados del sobrepeso y la obesidad. Pero, ya más dramático aún, se está viendo que la generación de nuestros hijos va a tener una esperanza de vida inferior a la nuestra, que con todos los avances que ha habido en la medicina en, los en las últimas décadas, es dramático. Eh, y con todo lo que sabemos, eh, pues es un poco la vocación que tenemos en dieta coherente, educación sanitaria, promoción de salud, para poner nuestro granito de arena para pues, eh, que haya más concienciación en los colegios, eh, porque es algo que la sociedad, pues, quiere saber cómo comer mejor, entonces eh, el truco sería adecuar la ingesta de estos alimentos eh, que son pues, por ejemplo los hidratos de carbono, en esos momentos en que la insulina por ejemplo o la leptina, la grelina que son otras hormonas implicadas en el balance energético se eh, metabolizan mejor, entonces ya para desvelar y para llevarse trucos para casa decálogo de la dieta coherente que aparece en nuestros libros y este es el, el último libro que hemos publicado. Le hemos llamado tu última dieta un poco porque es aplicar sentido común, es aplicar un poco la variedad, la moderación, alimentos frescos de temporada es cuestión de eh, aprovechar también atributos de nuestra dieta atlántica mediterránea. Aquí en Galicia hace 50 años teníamos eh, un nivel de sobrepeso, de obesidad genial dentro de lo que es España y lo hemos perdido por la globalización, por el sedentarismo, cada vez pues somos eh, más de ocio sedentario nosotros mismos, ya no solo los niños que utilizan tablets, utilizan consolas, que juegan muchas veces eh, con los amigos dentro de casa, uh -huh. se conectan online eh, antes cuando eh, eh, nos querían castigar nuestros padres nos mandaban para casa hoy en día cuando nos quieren cuando queremos castigar a nuestros hijos a la calle o sea es que cambió en el paso de 50 años cambió muchísimo la sociedad ahora tenemos tanto miedo a que los niños les pase algo que los tenemos hiperprotegidos, no van solos al colegio a las actividades entonces la sociedad ha cambiado mucho igual deberíamos hacer una reflexión para intentar pues activar un poquito eh, lo que es este estilo de vida tan sedentario, tan obesogénico, y eh, iniciativas eh, como las que firmó el gobierno hace cosa de mes y medio con, las, con 40 industrias eh, patronales del el sector alimentario que afectarán a 400 artículos, están muy bien porque van a mejorar eh, la concentración de azúcar, de sal, de grasas saturadas, de grasas trans en estos alimentos, o sea que nos van a ayudar a consumir unos alimentos procesados de mejor calidad. Pero si eso no lo unimos a tener un estilo de vida activo, a aprender a combinar bien los alimentos, a que ...haya una educación sanitaria eficaz... ...pues eh, nos vamos a quedar un poco cojos... ...entonces, eh, un inciso... ...nosotros cuando estábamos diseñando la portada... Eh, ...pues teníamos ahí varias opciones eh, de colores... Y, ...y teníamos disparidad en el equipo de dieta coherente... ...con los amigos, las familias... ...al final eh, decidimos ponerlo en azul... ...o decidí yo ponerlo en azul un poco... ...por hacer el guiño a, a la show, a la sardina... ...a la dieta atlántica mediterránea... ...porque muchas veces no valoramos lo que tenemos en casa y lo que es eh, los pilares de la dieta atlántica eh, es lo que deberíamos eh, promover a nivel mundial. Entonces, yo como buena gallega soy abanderada de nuestra dieta, el aceite de oliva, eh, lo que es el pescado azul, la huerta que tenemos en Galicia, eh, la patata joven, la patata nueva tiene un índice glucémico eh, más favorable que la patata más eh, madura, eh, la ternera gallega, de proteína de, de calidad. Y sin olvidarnos de las legumbres, que también en España somos grandes productores de legumbres y mmm, deberíamos eh, recuperar un poquito el consumo de proteínas de origen vegetal, pues eh, en concreto la legumbre pues, tiene proteína de alto valor biológico, eh, tiene pues, mucha fibra, no tiene colesterol, es saciante para esas personas que tienen el gen de poca saciedad, le viene muy bien. Lo único que tiene es que es poco glamurosa, pues porque genera a veces problemas de digestión, problemas de gases, pero nosotros eh, hemos eh, planteado una campaña, que les invito a que se unan, de Green Mondays, que es intentar que los lunes eh, pues no consumamos proteína de origen animal, que se ha visto que además de cuidar nuestro... Eh, cuerpo Vamos a cuidar también el planeta porque hay muchísima eh, contaminación derivada del transporte de las proteínas animales eh, de forma eh, kilométrica, huella de carbono, consumo de agua pastos que se destinan a la alimentación animal, que no se destinan a la alimentación humana en países en vías de desarrollo, o sea que matamos tres pájaros de un tiro, hasta incluso se ha llegado a medir el metano, los pedos del ganado, eh, cómo afectan a la capa de ozono, entonces no es necesario hacerse vegetarianos ni veganos, simplemente introduciendo más proteína de origen vegetal, Green Mondays, eh, ya estamos eh, contribuyendo a un mundo mejor y cuidando nuestra salud. Y vamos a hacer un, un decálogo rápido para llevarse a casa. ¿Cuál es la mejor dieta para que nuestros genes expresen salud? Cinco comidas al día, comer cada cuatro o cinco horas más o menos para que el nivel de azúcar en sangre y la insulina esté equilibrada, incluir en cada comida algo de proteína magra, algo de grasa favorable que viene siendo aceite de oliva, frutos secos, aguacate... Hidratos de carbono favorables, los de baja carga glucémica, que vienen siendo los integrales, verdura, eh, legumbre, eh, ensalada, o si es pasta barroz, mejor integral, o cocinado al dente, eso es otro truquito, ¿vale? Pero en todas las comidas, hidrato, proteína y grasa, empezando por el desayuno. Hay que desayunar en la primera hora en la que nos levantamos para romper el ayuno nocturno, eh, porque por la noche, aunque durmamos poco o durmamos eh, mal, eh, siempre más de 4 o 5 horas estamos en ayunas. Tenemos que incluir alimentos frescos de temporada porque van a tener un perfil nutricional mejor y estamos ayudando al, al comercio local y a los productores locales y van a tener mejor calidad nutricional y mejor precio. Beber litro y medio de agua porque siempre activa todas las reacciones del metabolismo, la depuradora del cuerpo tiene que estar en movimiento. Aprender a leer etiquetas o estar un poco pendiente para entre dos opciones de un mismo alimento ver cuál tiene más azúcar oculto, grasas trans, grasas saturadas, el aceite de palma, que hubo una alerta bastante importante, pero parece que cayó en saco roto, no hubo tampoco mucha trascendencia. Ahora parece que para el año 2020 van a reducir un poquito su consumo gracias al convenio del, del gobierno con los productores alimentarios. Controlar el estrés, el estrés crónico también activa la insulina. O sea, nos, incluso eh, nos atonta porque mata las neuronas del hipocampo, entonces modula hacia una dieta inflamatoria, modula hacia la obesidad, entonces nos conviene neutralizar ese estrés con algo de relajación y vida social y realizar algo de ejercicio. Yo creo que estamos todos motivados ya, después de, de esta charla, a ser un poco más activos porque libera endorfinas, activa el metabolismo, activa la microbiota, eh, hace que seamos eh, más inmunocompetentes, que tengamos un sistema inmune más fuerte frente a enfermedades, el cáncer o la obesidad. Entonces, si queremos, podemos abrir el turno de, sí. de preguntas, el coloquio. La dieta del grupo sanguíneo no tiene base científica y pone la misma dieta a todas las personas que tienen el mismo grupo sanguíneo. Entonces eh, no, no tiene nada que ver, esto se basa en un análisis de ADN de la saliva y en función de eso se secuencia el genoma de la persona en función de esas variantes eh, que vimos en el cuadro anterior. un plan de nutrición realizado con genético versus un plan tradicional según recomendaciones de la Mundial? Y es bueno pues eh, como decíamos nos va a ayudar a saber de qué pie cojeamos y saber si nos va a venir mejor una dieta como vimos antes eh, moderada en proteínas, eh, baja en hidrato de carbono o baja en grasa porque hay gente que con una dieta hipocalórica no baja de peso necesita incluir cierta cantidad de grasa favorable frutos secos, aguacate, aceite de oliva para que el metabolismo deshaga el efecto esponja que le llamo yo cuando se activa la insulina el cuerpo se vuelve ahorrador y el metabolismo no quema la grasa y convierte las calorías que consumimos en forma de grasa. Entonces el, la clave es en ese tipo de personas incluir algo de grasa favorable en cada una de las cinco comidas en función de la tendencia genética para desbloquear ese efecto esponja y que el cuerpo pueda quemar los depósitos de grasa localizada, sobre todo. La Universidad de Navarra, por ejemplo, eh, fue de las primeras que desarrolló, pero ya hace cinco años, kits de nutrigenética. Lo que pasa es que eh, cada vez los marcadores eh, son más amplios y dan más información. Pero incluso ya no solo a nivel de solo dieta, sino el plan de ejercicio. Porque hay gente que camina todos los días media hora y no baja de peso, no, no, no le supone un plus a mayores de la dieta. Entonces, eh, sabiendo todo el background genético de la persona, Puedes diseñarle un plan dietético y de ejercicio específico para que sí que pueda reducir el riesgo de desarrollar pues incluso la diabetes, ya no solo el sobrepeso o la obesidad. O sea, en familias con historia de diabetes eh, o de cáncer incluso, este tipo de intervenciones es mucho más eficiente. El método Ilumina se llama y secuencia 150 genes, y sí se establecen pues eso, las interrelaciones tanto de nutrigenética como de nutrigenómica, porque en función de la variante genética, el alelo que tenga esa variante, ese polimorfismo, se da un riesgo mayor o menor, y luego también interrelaciona, hay genes que tienen... Eh, que afectan a varios ítems, entonces, si te da una variación genética para el FTO, el gen de la leptina o de la eh, en, o sea, te da pues eso, por ejemplo, te puede salir que tú tienes tendencia a asimilar la vitamina D, eh, baja, pero a lo mejor el transporte y el metabolismo es normal. Entonces, eh, con una alimentación rica en alimentos del grupo de la vitamina D, de lácteos, sardinillas en aceite, yema de huevo, te sería suficiente. Pero si no asimilas bien, eh, tienes que suplementarte porque no, no te va a llegar con la alimentación. Entonces, eh, afinas más la recomendación dietoterápica. Eh, yo lo que recomiendo es, si cenas y pasan más de dos horas hasta que te vas a la cama, tomar un tentempi antes de ir a la cama, para romper precisamente esa cantidad de ayuno nocturno, porque el exceso de tiempo en ayuno favorece el efecto esponja, que decíamos. Eh, son tres factores a tener en cuenta. Exceso de hidratos, ayuno mayor de 4 o 5 horas y estrés, que hacen que el cuerpo se vuelva ahorrador. Entonces, hay que estar jugando con esos tres factores. Eh, al meterle proteína... Y hacer las cinco comidas, neutralizamos los dos factores, pero requerimos desayunar rápidamente en la hora que nos levantamos para romper el ayuno nocturno. ¿Y qué tomamos de tentempié por la noche? ¿De ten -ten pie Pues algo de proteína, por ejemplo, eh, si estamos en fase de adelgazamiento, o una fruta loncha nuez, como hacemos los tentempiés de, de la fase de mantenimiento. Frutas hidrato, la loncha proteína y frutos secos, como grasa favorable. Trabajamos eh, con 24 Genetics, hemos desarrollado con ellos un kit, trabajamos mucho con deportistas y también gente que tiene pues, la inquietud de saber un poco el background genético. El que tenemos es el que puse la foto eh, ahí, eh, pero nosotros no vendemos el té solo, eh, porque tú los puedes encontrar por Amazon, pero a mí eso me parece un error, porque lo importante de esto es saberlo interpretar para que sea realmente útil para la persona, si no es eh, tirar el dinero. Lo hacemos nosotros, sí. Eh, incluso también hay kits de domicilio, pero siempre eh, nos llega a nosotros la información para entregarte el informe. O sea, Es lo que recomendamos años luz sí sí sí porque tiene un coste pero bueno si la seguridad social valorase un poco incluir un nutricionista en cada centro de atención lo que primaria sí va a después, ¿eh? lo que sí va a ahorrar, sí va a ahorrar eh, y a lo mejor simplemente eh, con estas personas que se detecte un riesgo intervenir de forma de prevención eh, primaria o secundaria una vez que ya hay un marcador que indique un riesgo sería un ahorro de costes brutal lo que pasa que muchas veces eh, los gestores sanitarios eh, son economistas, no son sanitarios, entonces a veces no calibran, ven solo la inversión a corto plazo y no ven un poco mmm, todos lo, los beneficios que habría a nivel social de, de este tipo de intervenciones. ¿Cuánto cuesta más o menos un, un test de este tipo? Eh, ¿O cuesta ¿O me preguntando? <risa> <risa> 220 euros. Sí, Costaba muchísimo más. Costaba, sí, 500 euros antes. De hecho, las pruebas de intolerancias alimentarias, hasta hace poco, eh, era lo que valían: 300 euros, Ajá. 350 y dan muchísima menos información. Porque las pruebas de intolerancia alimentaria también hay colegas que no le dan fiabilidad eh, estadística ni, ni que se mantengan el tiempo. Y cantidad de gente se ha hecho por su cuenta pruebas de intolerancias alimentarias. Una persona que le hace un test de intolerancia porque ahora cree que el gluten le va a faltar o lo que sea. ¿O un test de este tipo eh, nutrigenético le aconsejas nutrigenético? Por supuesto, sí, con la evidencia científica que hay hoy en día, sin duda. Uh -huh. el, el gen no es modificable, lo que es modificable es la expresión eh, del fenotipo, o sea, eh, el gen produce una proteína, entonces, en función del estilo de vida, ese gen puede producir una proteína buena o una proteína defectuosa. Entonces, lo que podemos modificar es que si tenemos una tendencia genética a producir proteínas defectuosas, pero no estamos expuestos a alcohol, eh, a un medio ambiente contaminado, nuestra dieta es sana, hacemos ejercicio, eh, dormimos bien, eh, se reduce el riesgo. Si no nos cuidamos o no sabemos que tenemos ese riesgo, pues mis hijos van a tener ese mismo riesgo porque yo se lo transmito. Lo bueno es que es reversible. Entonces, si sabemos lo que nos sienta mal y podemos modular esa expresión genética, estamos favoreciendo nuestra salud y la de nuestros hijos. Hay test ya para determinadas enfermedades, nosotros también los tenemos, pero somos nutricionistas y trabajamos más deportistas, con gente que quiere hacer dieta por, a, pues por adelgazar o por alguna patología. E incluso hay también test nutrigenéticos afectados al, al envejecimiento, anti-aging, o sea que detectan. Eh, la tendencia que tenemos a envejecer en función de las exposiciones ambientales. Pero sí, y hay también test nutrigenéticos eh, a nivel farmacológico que detectan, predicen la respuesta que vas a tener a un fármaco en función de tus genes, es que el, el campo es amplísimo. Entonces a nivel del Parkinson hay una base genética que la podemos heredar de nuestros antepasados pero muchas veces en los antepasados no se manifiesta porque sí que tenía un estilo de vida más sano, nuestros abuelos, aunque se mataban a trabajar, tenían menos estrés, la comida era comida real, hoy en día pues, eh, pues tenemos mucho estrés, no nos cuidamos, eh, los alimentos muchas veces es más cerca de un plástico que de, que de una, un vegetal, entonces estamos en un ambiente más proinflamatorio que hace que esa chispita genética que teníamos se active. Entonces, una vez que se ha diagnosticado una enfermedad degenerativa como el Parkinson, eh, pues lo que hay que hacer es mm, luchar contra el arsenal antiinflamatorio que tenemos. Una, di una buena dieta, omega 3, eh, los tratamientos farmacológicos, por supuesto, para frenarlo, e intentar pues eso, vivir en un ambiente lo, más, lo menos contaminado, lo más limpio, ejercicio, cuidar la microbiota. Yo de omega 3 sí lo recomiendo. Yo En mi familia tomamos todos omega 3. Eh, la vitamina D eh, hay que hacer la analítica. Hoy en día está ya por protocolo. Hasta hace unos años no se medía la vitamina D salvo en personas con tendencia a osteoporosis o que ya tenían osteopenia. Hoy en día como está en protocolo eh, se ha visto que en Galicia, bueno en España, tenemos un déficit de vitamina D endémico. Entonces eh, yo que también trabajo en una farmacia nunca había visto tanta venta de, de hidroferol, que es el suplemento de vitamina D, como en los últimos años, porque a todo el mundo se le da, porque hay mucha sensibilidad hacia la osteoporosis, sobre todo en la mujer. Entonces, yo tomaría vitamina D si sale riesgo genético o si en la analítica nos sale un nivel bajo. Eh, el omega 3, eh, yo lo entiendo como algo preventivo, va más allá, es, es epigenético modula eh, la respuesta antiinflamatoria del cuerpo que se va perdiendo con la edad, mejora también la competencia del sistema inmune, también se ha visto que estabiliza el estado de ánimo, mejora la memoria, la concentración, o sea, yo creo que es eh, bueno tomar un suplemento de omega 3 eh, para curarnos un poco en salud en los tiempos que corren pero eh, eso un poco es eh, decisión de cada persona. Y sobre todo, cuando en el test nutrigenético nos sale que la persona tiene tendencia a tener niveles más bajos, eh, lo que hacemos, y con los deportistas mucho, es medir el perfil de ácidos grasos, que es una analítica que tampoco la cubre la seguridad social, pero es muy barata, esta vale 30 euros. Y lo que mide es... Eh, el equilibrio omega 3 omega 6, que en nuestra dieta tenemos mucho omega 6 porque son carnes eh, procesadas, productos a, animales, eh, tenemos también aceites refinados, entonces eh, por mucho que te cuides, en todo caso nunca debes tomar un aceite de onagra o un omega eh, 6 en suplemento, lo que tienes que suplementar es con omega 3 para equilibrar la balanza y que tu cuerpo consiga luchar contra la inflamación y que estés más protegido. Pues mira, estamos justo en mudanza, mañana nos mudamos a la calle Caracas número 4, aquí en Vigo, pero podéis a través de la página web, tenéis ahí toda la información, también se puede hacer a, el kit, los enviamos a domicilio porque tenemos consulta en, en Madrid, en Galicia, en Portugal, en Braga… Y, y también vendemos eh, por toda España, claro, eh, hacemos dietas personalizadas online. y Entonces tenemos clientes que se le envía a domicilio, le mandamos pues, el kit con el vídeo y tal, se hacen la extracción, se lo recoge el mensajero y luego nos llega el, el informe y le personalizamos la dieta. Pero bueno, estando en vivo casi te acercas. Bueno, pero hay esperanza porque vimos que el genoma no es determinista, eh, tenemos un riesgo pero podemos modular ese riesgo con unos buenos hábitos de vida, pero sí que es cierto que es súper importante tratar los datos eh, como se merecen, hoy en día hay unas sanciones brutales eh, con el RGPD nuevo, la adaptación del reglamento europeo, entonces va todo codificado con un número de serie. Entonces el laboratorio no sabe el nombre, eh, nosotros mismos eh, nos, si nos quedamos con la copia en consulta, eh, nos quedamos con una copia, eh, pero al recibir tiene un código único cada kit eh, con cada centro y, y no puede haber cruce de datos porque realmente tiene que estar eh, codificado para que no haya un mal uso eh, de esos datos sensibles, pero, pero bueno, o sea, se encriptan normalmente. Muy buena pregunta. Y es importante sí que la cara, el escote, la cara superior de las manos, eh, utilicemos todo el año un protector, protector 50+, plus porque es lo que estamos más expuesta. Incluso las pantallas, la luz azul, también generan manchas y fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Entonces sí que es importante utilizar una fotoprotección alta todo el año en estas zonas. Pero ahora que hoy, por ejemplo, que salió el sol, que nos acompañaron una subida de 6 grados y tal, simplemente te destapas un poco los brazos con una exposición solar en, fuera de las horas principales de, de mayor incidencia de radiación, eh, con eso ya nos llega para eh, activar la, la síntesis de vitamina D eh, a través de la radiación solar en la piel. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos menos eh, radiación solar que en el sur, pero es que tenemos menos niveles de vitamina D que en el norte, porque allí sí que tienen esa cultura de ponerse al sol eh, en invierno, eh, que aquí pues muchas veces ahora a los niños los cubrimos con una pantalla eh, total, que van blancos, y ahí sí que puede haber un, un bloqueo de la síntesis de vitamina D. Eh, a través de la microbiota, la cantidad de especies que tenemos en la microbiota es un factor eh, beneficioso para una mejor salud. Por eso decíamos que las familias que tienen mascotas tienen una mejor biodiversidad que las familias que no tienen una mascota en, en casa. Entonces, por una parte, eh, activa esa diversidad que predice una mejor respuesta antiinflamatoria y que el sistema inmune esté más equilibrado, porque al tener una buena microbiota, la primera barrera de defensa, que es la mucosa del tubo digestivo, está perfecta. Ahora están apareciendo un montón de problemas asociados a la disbiosis intestinal, que es cuando se altera la microbiota, incluso cuando avanza a la permeabilidad intestinal, que es que se hacen agujeritos en la mucosa del colon y entonces pasan sustancias mal, mal digeridas al sistema, al torrente sanguíneo y afectan a sistemas, ya no solo es a nivel local, o sea, pueden aparecer patologías a nivel articular, o celiaquías, eh, o enfermedades degenerativas, porque la microbiota mmm, perdió esa barrera de defensa, esa actividad de barrera, de, de, que, que de pequeños la tenemos íntegra, pero al final por pues, medicamentos, antibióticos, estrés, todo lo que dijimos, se afecta. Luego, por otra parte, el sistema del ejercicio, de la actividad física, mejora la composición corporal. Entonces, al perder grasa, se activan las eh, adiponectinas, que decíamos que eran las hormonas, que mejoran eh, la combustión de las kilocalorías por parte de músculo e hígado. Entonces, también hace que tu metabolismo sea más eficiente. Por otro lado, el ejercicio también libera endorfinas, que hacen que esa tendencia a picoteo, a necesidad de dulce, a que me rabio y me doy un atracón, eh, también estamos como más zen. Entonces tenemos menos tendencia a un consumo excesivo. Y, y luego el propio tejido adiposo, al perder tejido graso, genera mediadores antiinflamatorios. Y, y entonces, eh, al tener un tejido adiposo más tirando hacia marrón en lugar de grasa blanca, que es la fofilla, la que no nos interesa, tenemos un sistema inmune eh, súper activo y competente, o sea, no solo es perder peso por estética, es porque el tejido graso es precursor de inflamación. Entonces, si conseguimos con ejercicio pasar esa grasa blanca a grasa marrón, al tejido graso pardo que se llama, vamos a tener una mejor salud. Si queremos bajar de peso, hacemos en función de la cronobiología, lo que os expliqué, que el punto máximo era el mediodía y la insulina bajaba mucho su actividad por la noche. En la primera fase de pérdida de peso, que es lo principal para combatir la obesidad, pero también todas las patologías inflamatorias, por lo que comentábamos del tejido graso, ponemos hidratos a la mañana en la comida y a la cena proteínas. El resto de las comidas eh, son equilibradas, hidrato, proteína y grasa. Pues, por ejemplo, en el desayuno un pan con jamoncito o media mañana y merienda, fruta, loncha, nuez. Pero una comida de fase de inducción sería pues, unas lentejas vegetales o un arroz con verduritas. O podría ser también pues, una pasta eh, al pesto con albahaca y aceite. 50 gramos el crudo más o menos eh, recomendamos. Y a la cena, como la insulina está baja, metemos ahí la proteína para activar más el metabolismo. En la siguiente fase mantenimiento ya hacemos pues eh, una comida mezclando, según la regla del plato, que aparece en todos nuestros libros y en la página web. que sería? Si dividimos el plato en tres, un tercio la proteína. Si lo acompañamos de guarnición favorable, dos tercios, verdura, ensalada, legumbre. Si acompañamos esa proteína de guarnición menos favorable, pasta, arroz, patatas, pan, una mano solo. Entonces de esa manera no hay alimentos prohibidos, es compatible con la vida social, es muy saciante, es fácil de llevar. Lo único que hay que hacer es reducir un poco la guarnición de las, eh, los alimentos que son menos favorables a nivel de carga glucémica. ¿Se puede comer cualquier cosa o no es conveniente? Depende de la persona, porque hay personas que tienen eh, alteración de la microbiota también y tienen tendencia a tener mucha flatulencia, distensión abdominal, eh, entonces los postres, por ejemplo, les sientan fatal, o ciertos alimentos que se llaman FOTMAPs, eh, que son fermentables, pues, ricos en fructanos, como el ajo, la cebolla, eh, el gluten, la alcachofa, eh, o por ejemplo, ricos en fructosa, como muchas frutas, o la lactosa también o ciertas legumbres le sientan fatal, entonces en ese tipo de patologías, pues, por ejemplo colon irritable, eh, enfermedad inflamatoria intestinal o gente que los propios digestivos nos los mandan como casos desesperados, dicen este es un funcional, eh, ya trátalo tú, porque no les hacen ni caso, porque no tienen nada orgánico, pero están incomodísimos y, y nada más levantarse ya comen cualquier cosa y están como embarazados. Y lo pasan fatal. Entonces, en ese tipo de personas, sí que hay, al principio hay que quitar los FODMAPs y a lo mejor disociar comida y cena para que haya una mejoría, que la microbiota se calme, se desinflame el sistema eh, digestivo y luego lo ideal es que vuelvan a comer de todo y que puedan mezclar. Pero hay que ir paso a paso para eh, normalizar la situación. La gente lo pasa francamente mal porque se siente incomprendida. ¿no? Nadie le hace caso. <risa> FODMAPS es eh, alimentos eh, fermentables, F de fructanos, O de oligosacáridos, D de disacáridos que es la lactosa, eh, FOD, eh, M de monosacáridos y los eh, polioles que es el sorbitol por ejemplo. Pues los que te decía, eh, los fructanos, es ajo, cebolla, los que son más típicos, puerro, eh, gluten, eh, luego las frutas casi todas hay que quitarlas, eh, por ejemplo los arándanos suelen sentar bien, las fresas, la papaya suele sentar bien, eh, los lácteos en esta dieta FODMAPS hay que quitarlos al principio también, la lactosa. Las legumbres solo suelen sentar bien las lentejas de cristal, de bote de cristal, y los polioles, por ejemplo el aguacate tiene polioles, o el sorbitol que hay en, mucho, en pastas de dientes, en medicamentos, en alimentos eh, dietéticos, bajos light, eh, pues también hay que estar pendiente un poco del etiquetado, no tomar sorbitol. Ahí nosotros solemos eh, hacer otra prueba que se llama histaminosis alimentaria. Las migrañas tienen un fondo alérgico también, es un fondo inflamatorio, pero también es un terreno alérgico. Entonces, normalmente hay que quitar los alimentos ricos en histamina y para no hacer una dieta eh, muy restrictiva, lo que solemos hacer es, es una analítica que mandamos a Sevilla, donde está el grupo de investigación eh, específico de histaminosis, y eh, en 15 días nos dan los alimentos que generan histamina en esa persona. Entonces, eh, al principio hacemos una dieta sin histamina 100% y luego restringimos esos alimentos. Pero tiene que ser también la base, dieta antiinflamatoria, el decálogo que tenemos aquí y adaptada un poquito en función de, de cómo responde el sistema inmune. Claro, nosotros recomendamos fruta fresca y de temporada eh, o vegetales eh, para optimizar la composición nutricional pero tampoco se ha detectado que la alimentación ecológica o orgánica tenga un mayor contenido nutricional. O sea, sí que tiene menos contaminantes y si te lo puedes permitir, pues mejor, pero no hace que tu dieta sea mejor. Entonces, con respecto a, a los eh, multivitamínicos, suplementos, complementos y tal, hay mucha controversia también porque sí que se ha detectado que la mmm, interacción de los componentes activos o bioactivos de los alimentos es mucho más potente cuando lo tienes a través de la alimentación, que se llama Food Synergy, que cuando te tomas un multivitamínico de farmacia. Entonces, es eh, importante que la dieta sea lo óptima posible y en casos necesarios suplementar pero, por ejemplo, nosotros la suplementación de omega-3 siempre la hacemos en base a pescado azul o, o de algas, porque la, las fuentes vegetales, eh, chía, lino, eh, no, no se asimilan tan bien como la fuente animal. Entonces, eh, en veganos nos cuesta un poquito más, porque sí que tenemos que recurrir a estas fuentes vegetales, pero si la persona no es vegana, eh, siempre preferimos eh, cuanto menos tomar, mejor, porque al final, aunque sea un suplemento natural, siempre va a tener excipientes, siempre va a ser un, algo exógeno que va a estar interactuando con nuestra microbiota y con nuestra salud. Entonces, yo soy una farmacéutica un poco atípica, porque no me gusta tomar demasiadas cosas ni, ni recomendar demasiado. Hombre, si se encuentra el mecanismo molecular, esto ya es a nivel de la metabolómica, el que llega a detectar eh, las últimas reacciones químicas que tocan la tecla de la insulina para que seamos diabéticos o, o no, o que tengamos esa tendencia a obesidad. Eso sería una diana terapéutica que se haría de oro, laboratorio que tenga eh, esa... Hoy de, por, por, para que os hagáis una idea, hoy en día se están tratando eh, obesos con antidiabéticos, porque hace que eh, la persona no asimila el azúcar, lo orina. De hecho, muchas veces hay antidiabéticos que hacen que tengas infecciones de orina, porque como estás orinando azúcar, pues es más fácil que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, eh, está tan intrincado el mecanismo de la inflamación, la obesidad, la hipertensión, síndrome metabólico, todas las civilizaciones de la, enfermedades de la civilización moderna, que yo estoy esperanzada en que sí, en que se está avanzando mucho. Y aquí en Galicia tenemos eh, científicos muy potentes que están trabajando en esta línea pero bueno, de momento lo que tenemos que hacer es saber desde la evidencia científica alimentarnos mejor, combinar mejor los alimentos, hacer ejercicio si tenemos curiosidad, pues hacernos el test genético para ver de qué pie cojeamos y, y un poco cuidarnos por nosotros y por nuestra descendencia <risa>